Si quieres ver siempre las barras de desplazamiento en Windows 11, lo cual viene muy bien para dispositivos táctiles, ve a inicio y en el cuadro de búsqueda escribe efectos visuales. Activa el interruptor Mostrar siempre las barras de desplazamiento. Fíjate ahora cómo apareció mucho más visible la barra de desplazamiento que hay a la derecha, con la que podemos desplazarnos arriba y abajo fácilmente. Un like si te ha gustado, en cualquier caso, gracias por la visita.